Y hola qué tal, R ranita del canal, aquí Capri video por ustedes Hoy estamos en GTA, sigo con Alex y Betofe, y soy Dani, ¿cómo están chicos? Hola <tose> <tose> Hombre, ¿cómo están panita? ¿todo bien? ¿Todo Muy bien, bien pa? todo correcto Y yo que me ah, alegro Bueno, bueno, me parece bien Chicos, hoy los traje a la carrera más épica La carrera del Minion Miner Que bonito <risa> ¡Me de las drogas. tiró! ¡Me tiró! no le ¡Me cosas buenas tiró! ¡Me tiró! Sí creo que tomamos referencia al papá de la Leti, bro, están las drogas Hola, hola <risa> ah Mira mi ventanilla, esta patita, play esta <risa> No, pues sí, bueno chicos, ¿qué les parece si empezamos de una vez? Voy de primero Amigos, tenemos que rescatar al Gru Al Gru Al Gru de los los Exactamente, no, no, no, no, no, no, los niños están muy trocos, ¿eh? A ver. A andan muy volados, por eso se ponen morados, papi. ¿Eh? Como el color de coche, rosita. a, a su madre! <risas> Te encanta el color rosita. ¡Eh! Hey, gracias por el empujón Alexi. Gracias. Gracias por frenar en mi cara. ¡Ojito! ojito ¡Oh, my oh, oh, oh, oh, oh, God! ¡Oh, my oh, oh, oh, no oh, God! No, quería aplicársela otra vez y no pude <risa> Los baratos sale caro, perro. Hasta la próxima. Pensar correcto es lo que hago. ¡Amigo! ¡Me está pegando a la ranita superior! ¡Cuál fue la ¡Ay, ¡Ay, yo! ¡Cállate de la pegada! Por... ¿Por qué? <risa> <risa> Se fueron el imbécil, de Capri. Oh my god, es que, es que el Dani no, no sirve sí para esto. Ven para acá. para acá. Amigo, por favor, <risa> déjame. No, no, no, me, está, me están me por favor. Capri, invita ah, a mi oficina, no te No te estoy nalgueando, te estoy oliendo en la merda. Yo <risa> en el trasero papu, ven ven ven No, me tope, corre eh, Vámonos Vete eh, a No manches Oh what, Alex está dentro del Minion ¿Cómo? Estoy sí. dentro del Minion droga. ¡Ah! ¿Cómo que está dentro del, del Minion, bro? ¿Qué quiere? Ah sí, pero nos vamos a meter dentro del Minion Ay, es verdad Ay, miren, los Ay, amigo A ver, ¿qué secretos esconde? Pues vaya secretos, eh No esconde nada Bueno a lo mejor, si entramos más no, dentro, a lo mejor. ¡Petofi! Pero yo ¡Petofi! Que... ¡Petofi! ¡Petofi! ¡Petofi! loco! Ese imbécil me estaba chocando. ¿Cómo que te andaba chocando? Ah, te ofrecí mi alistado y me escupiste la cara. A ver, venga para acá. ¡Uy! ¡Un alecimolato! ¡Ja, volando! <risa> <risa> la oh, me, me hice un oh, Acabo de es? chocarlo. Espérate, espérate, espérate que a ver regresando. Vamos. Hasta la próxima, perro. Eso te pasa por chocarme la retaguardia. Oh my god, ven para acá, ven acá. Adiós, sucio. Bueno, al final no te <risa> choqué. No te choqué, te exploté. ay sí si, ¿cómo no? What the fuck? Oh, Oiga, ya oh, oh, Amigos, estamos oh. todos aquí abajito del, en las bolitas del minium. Oh, Cuidado, ¿cómo? ¡Ay, no, es no, verdad, no, las bolas del minium! Ahí está, sí, sí, sí, sí, sí, sí ahí están. Es que le va, le va al, al Barcelona, papi. <risa> Vamos con cuidadito. Con cuidadito. Eh, no me no, máquina. No, no, no, no, no, no, amigo, me vamos. volteó el coche, me volteó el coche. Adiós no, mi no, te pana, te me, te te me te cuidas. Eh chicos ya salimos, ¿No? entonces en qué momento salimos de su cuerpo? Esa es una excelente pregunta. ¿Por dónde salimos? Por, por la parte del frente o detrás? Yo que no lo sé, Roy tú, dime. <risa> A ver, había solamente dos. Habían dos pelotas. No sé, tengo miedo. <risa> yo no, no. supero el minion, loco. oye <risa> no me toca! El minion tenía cosas raras. Ese minion da pesadillas, amigo. Y sí, luego noche luego lo ves bailándote la Macarena. <risa> yo, yo solo digo que después de que salimos el minion se sonrojó, eh. Solo quiero dejar eso ahí, papi. Vaya dato, perturbador. <risa> <risa> había dicho banana. <risa> <risa> Mm, ay, me Hijo turitera con la papaya, ven para acá. Oh, <risa> ¡Ay, ay! ay ¡Claro bro no! café. no puede ser! que <risa> no, no puede ser! Yo sí le las curvas bonitas hasta la próxima. Bro, tú sí le sabes estudiar las curvas al niño, ¿verdad? La calité, la calité, obvio, pa... <risa> A ver dónde está, por aquí vi a Betopi Uy, ojito Cuidados no, aquí cuidado. espérate! Es aprenda a manejar, Capley, por favor ¿Cómo que aprenda a manejar? Amigo. ¡Aprenda a manejar usted, señora! ¡Miradlo, miradlo! ¡Aprenda, mira, mira! mira, mira ay, m ay oh, amigo! ¡Brote, bro! Por te, por bro. Ya, ¿tú ¿tú ¿tú ¿Otra vez? Pero, eso que es Otra vez, no sabes conducir, amigo ¡No mames, le pegué en la bola! ¡En la otra! ¡Hasta el fondo, perro! Vamos. Amigo, amigo, tiene, tiene piedras en los riñones, cuidado Su madre, ay, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate ¡Oh, Su madre volvió a rebalar ¡Ah, no, madre, vos, malo. Ay, amigo, ¿Vacá? se cayó mi cochecito, bro, bro, bro bro sí, sí, sí. Vámonos Fuimos, Vámonos. adiós, Dani todo. Amigo, ya voy hasta el último, no se puede así Vamos, primer lugar, per... no, Beto Fiola Segundo lugar, de perro What?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 la no, va no, a no, no. al foco viejo. Y <ríe> de una. No, tranquilo, trabájale para el grupo. Trabajale para el gru y verás que te volverás un niño. No, pero... No, manches! Adiós, dios, te me cuidas, panita. Se nos escapa, ¿eh? Como que va en primero Alexis. Sí. Ay, Alexis. Alexis, me está amigo. Se me hace aquí que aquí le, le meto el mínimo, turbo, perro. Aquí le va, aquí le va. A no, mi pana, aquí que me alcances. No, nah, hombre, mira, mira el mapa. Está lejísimo ya. Dejándolos Hora de sacar los dotes prohibidos del Danny Rep Ay, sí, hombre Soy tú, Dani Rep Que no, no, no me van a alcanzar, bro Hijo de su madre, va re lejos, chicos Pero ustedes, ¿dónde están? ¿Estamos bien? Tenemos a Luz, que lo encuentro, papi No, mi pana Yo voy a mi destino y voy a ganar, mi pana Es que yo no le voy a frenar a esto Me acabo de caer No, no, no, Alexo, aquí venimos el beto y yo No, bro, bro, aquí viene, aquí viene se pone nerviosas las curvas en mi vamos, pana vamos, mm -hmm. vamos, vamos, vamos, vamos sí, Yo se lo digo, el primero que termine es gay, eh. Por un demonio, lo que faltaba Ah, bueno, espérate, ¿Qué? yo le freno Yo ya no le voy a ir de primero, mi pana Uy, ¿qué? que, que pasemos de primer freno. premio ¡Córrele! ¡Vamos! ¡Aprovechemos, aprovechemos! No, y eso que frené y no me alcanzaron, no, hombre Uy, espérate que me quedando vuelta! Ah, no, ¡ándale vueltas Ándale, ándale, ándale por el pujocito, Alexi. No, le pegó una bola, amigo. Hola, capleta. Hola, mi pana. Adiós, mi pana. Se me cuida. No, amigo, se me volvió la columna. No veo la cámara, amigo. Igual, no veo nada. Mi pana, haber visto. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. vámonos. Tranquilo, tranquilo. ¿Quién va primero ahora, sí, perro? Estoy justo adelante. Ven para acá, ven para acá, Betofi. ¿Cómo que va? Te tengo un perro. Betofi, gana por los dos, amigo. Vamos hasta atrás. ¡Adiós, mi no, no, pana, te ¿sí? me cuidas! ¡Un placer habernos conocido Uy no, queda, no no en viene la acá! ¡Pero qué asco! ¡Ven para acá, Ludo! ¡A tu derecha, Cap! ¡Ven para acá, Lugo, no, asqueroso! Es ¡Ven, es el todo por el nada, enfrente! ¡No visión. mames! ¡Ven para acá. Pa acá! ¡Un ganador no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! no no Mira, mira, mira. Mira, mira, mira mi el último. A ver, a ver, eh, nah, <risa> Con puro swag entrando a la meta. Espana eh, pana frente a mí porque tiene su ganador aquí enfrente. <risa> o sea, que tú eres el premium del Minion. Ah, claro, oh, o sea, eso, me dio que un Minion para se, la para casa. Tomen <risa> en esta, sucia Así la hace lo mínimo Se era <risa> para llevarse ese mío, yo no quiero <risas>